Hola, mi nombre es Beatriz. Uh, yo compré mi casa el verano pasado, el 2016, en el 2016. Uh, conocí a Brenda por medio de una amiga mutua que tenemos. Uh, y lo que me gustó más de Brenda fue que ella era muy apasionada acerca de su negocio. Uh, ella tiene una compañía de mortgage, uh, se llama Brenda Casas uh, Mortgage Team. Uh, entonces, uh, en ese momento yo pensé, cuando decida comprar mi casa, uh, cuando esté lista para comprar mi casa, voy a ir con Brenda. Uh, y así lo hice. Y estoy muy contenta de haberlo hecho porque ella fue muy, muy um, amable y me explicó mucho el proceso detalle por detalle. Eh, no tuve problema, la casa cerró a tiempo. Uh, ella te explica todo el eh, procedimiento, lo que necesitas eh, y también es muy competitiva en los eh, intereses que se ofrece para, para las personas. Eh, entonces eh, también esto es importante verlo. Um, lo otro es que estoy muy contenta de ser eh, dueña de mi propia casa porque es tuya uh, y es una inversión que haces a largo tiempo. Eh, en, esta, en lugar de estar pagando renta eh, y, y no, no tienes nada eh, mis pagos ahora son más bajos de lo que eran para pagar la renta eh, también es importante eh, que Brenda habla los dos idiomas español e inglés y eso es súper eso es importante eh, ir con una persona que entienda tus necesidades y todo lo que tú quieres expresar uh, recomiendo mucho, mucho a Brenda ella me ayudó mucho y siempre estaré agradecida uh, con ella y con su equipo. Tiene un equipo profesional súper. Uh, entonces, ahora es tú que tienes que comprar tu casa. Uh, te deseo mucha suerte.